Hola ¿qué tal Fotonota, bienvenido a un video más de su canal FotoAprendizaje El día de hoy vamos a aprender a cómo hacer foto creativa pero sin cámara Solamente con tu móvil Vámonos con el intro Muy bien, en este video te voy a enseñar cómo hacer foto creativa desde tu casa con un móvil No se necesita tener una cámara profesional Que muchas veces pensamos que para hacer fotografía creativas pues se necesita una cámara y en este video quiero romper este mito aparte de nuestro móvil estaremos utilizando lo que es un trípode y aplicaciones móviles de photoshop photoshop Mix y photoshop fizz vamos ya a la primera foto muy bien para esta primera fotografía lo que hay que hacer es colocar el teléfono en un trípode y tomar diferentes secuencias con el sujeto en movimiento aproximadamente 5 una vez tengamos esas 5 fotografías entonces lo que haremos es pasarla a la aplicación Photoshop Miss y simplemente lo que haremos es borrar lo que sería toda la información de cada foto y dejar el sujeto quedándonos solo con la fotografía final la número 5 el resultado es este que ven en pantalla ok para esta fotografía el número 2 lo que queremos es colocar el sujeto frente a una ventana y auxiliarnos de una pantalla apagada ya sea de una tableta o de un teléfono móvil para al final conseguir una fotografía monocromática o blanco y negro de este tipo Para la siguiente fotografía usted tiene dos opciones, número uno, <ríe> hablar con su esposa para cortar esta parte de esta maceta o hacerlo en un momento donde ella no esté para evitar inconvenientes, en mi caso yo opté por la opción número dos. Una vez que ya tengamos la parte quitada lo que haremos es en caso de que la tierra no tenga adherencia a lo que son los contornos de la maceta pues se coloca un poquito de papel acompañado de pegamento o de ega como se le llama en mi país y ya posterior a esto se toma la fotografía que sería esta que ven en pantalla. bueno sí que esta fotografía que de hecho me gusta muchísimo porque prácticamente nos permite crear hasta una sesión fotográfica con un fondo de papel periódico lo que haremos es colocar o unificar cada hoja de papel periódico hasta que se forme un fondo una vez que tengamos este fondo pues ya podemos utilizar toda nuestra imaginación para crear una sesión fotográfica usando este fondo en mi caso pues quise hacer esta fotografía y ya con el programa Adobe Photoshop Express que forma parte de las apps de Photoshop Adobe Photoshop Miss Fizz y Adobe Photoshop Express y Adobe Photoshop que son cuatro Photoshop que tenemos, pues vamos a conseguir el siguiente resultado Finalmente, para hacer este tipo de fotografía se recomienda hacerla en una zona o un sitio oscuro. Si no la estás tomando por la noche, pues entonces puedes a lo mejor con una sábana o con una tela oscura, pues colocarla en la ventana para que no entre luz y posterior a eso, pues utilizar lo que sería este tipo de luz LED que funciona con batería. Te dejaré en este video la el link para que la puedas ver en Amazon, creo que cuesta 5 dólares aproximadamente. Ya con esto entonces ya está a tu creatividad, pues tomar la fotografía. Un dato importante es que debe de utilizar un teléfono que funcione a poca luz, es decir, que soporte ISOs altos. Te recomiendo si puedes el, el Huawei, Huawei P30. Uh, o un teléfono de gama alta, si no, verás la fotografía con un poquito de granulación o ruido. Y bueno, espero que te haya gustado este video tutorial y que puedas ver lo fácil que es hacer fotografía creativa desde tu casa solamente con tu móvil. Mauro, ¿te gustó la sesión? Sí. Muy bien. Y bueno, antes de despedirme, motivarte a que te suscribas a nuestro canal y que puedas descargar de manera gratuita lo que es nuestro ebook manual primeros pasos con Photoshop en caso de que quiera aprender de esta maravillosa herramienta de fotografía y de diseño gráfico. Dios te bendiga mucho y chao chao.